Aquí está ya la bolsa realizada y el tutorial, si queréis saber cómo se realiza, nada más que pinchéis. He reutilizado mi asa de un bolso y en este tutorial os hago una asa aparte. Bienvenida a mi nuevo tutorial, esta vez es la bolsa os voy a enseñar cómo hacerla vaya necesita de anillas para la bolsa la asa y la enganche tenéis dos tutoriales atrás que puede, os digo, los materiales a realizar para la bolsa 696 anillas he utilizado hilo nylon número 9 y un ovillo y además os va a sobrar de un ovillo porque yo tenía un poco de beige un poquitín y mira lo que me ha, lo que me ha utilizado, si sí, es un marrón, y mira lo que me ha sobrado. Un ganchillo número 2, aguja colchonera, y habéis visto al principio del vídeo esta asa. Esta asa es de un bolso que yo he reutilizado. Y entonces, pues por eso ahora voy a quitarlo, desbaratarlo y ponerlo a la asa esta. Y ahora os voy a enseñar, por si no sabéis buscarme en, en YouTube alguna, os voy a enseñar cómo buscarme para que encontréis los tutoriales de estas dos cosas. Aquí estoy con el tutorial, ¿no? Entonces, en el móvil, veréis aquí el nombre mío, debajo del vídeo, Virgiarte Arte. O, si en la tabla, en el lado. Le dais a la, en el lado y os sale, os saldrá inicio. Pues, aquí, inicio, vídeo, lista de reproducciones, canales, más información. Pues, a donde ponga vídeo, pincháis. Aquí tenéis el tutorial de la asa y el tutorial del enganche. Y los materiales a realizar, ¿vale? Venga, vamos al lío. La que queráis la anilla también hay que lavarla. Aparte de lavarla, algunas vienen así con estos piquitos, ¿no? A ver si se ve. ¿Veis los piquitos? Eso pues que otra entretengáis cada vez que os salga una de esas así y hagáis esto y la quitéis. Ahí está. ¿Ves? Cogemos el cabo, lo ponemos por detrás de la anilla. Hacemos dos medios puntos. No hacemos ningún nudo ni nada empezamos agarrando desde el de, de cabo por detrás y hacemos dos medios puntos la hebra que hemos empezado, tiramos un poco de ella la siguiente anilla, normalmente la colocan así yo la coloco por detrás, lo feo de esto lo escondo por detrás la hebra que hemos empezado, ahí vamos tirando de ella y vamos escondiéndola así que vamos, vamos tejiendo dos medios puntos en cada orificio anilla por detrás hebra de empezar ahí vamos a realizar 20 anillas y 30 tiras tira 20 anillas en cada tira y vamos a hacer 30 tiras tira ¿Bonde? más ahora hay que cubrirla normalmente son 9 puntos 8 o 9 puntos dependiendo del grosor del hilo hay que cubrirá por completo al final aquí hay 8 y veo que necesita 9 y nos vamos a otro orificio nos vamos a otro orificio hay dos medios puntos al final 20 anillas y hacemos la misma operación que hay al principio tejemos hasta cubrirla y en otros tutoriales dicen que esto hay que doblarlo esto hay que doblarlo no porque satura y se rompe el hilo no ni satura ni se rompe el hilo no hace falta lo único que hace falta es quitar el piquito que hoy dije al principio con señalé os dije que quitaré nada más y ya la que quiera termina aquí aquí punto de lisán, con el primer punto que realizamos punto de lisa y cerramos la labor Quien quiera hacer otra vuelta y cambiarle el color, dos vueltas en cada tira, también queda muy bonita. Yo en este caso no lo voy a hacer. Yo una vuelta por cada tira. Vamos escondiendo el hilo. Y quemamos. Esto es lo bueno del hilo nylon, no que se derrite. Y no se deshace la labor. Tenemos que realizar 30 tiras con 20 anillas en cada tira. La que vaya a hacer sin base son 15 tiras con 50 anillas. Y se me olvidaba deciroslo. Cada vez que juntemos de una tira a otra, tenemos que buscar que el dibujo de la anilla... Si está el arco así para arriba, que todas las juntemos con el arco para arriba. No con el arco, por ejemplo, aquí, ¿no? Si hacemos así, están todas del mismo arco, ¿no veis? Pero si esta la coge por aquí, el arco está por abajo. Entonces, procura cogerla la dirección que queráis, pero que todas tengan la misma dirección cuando juntemos la, la tira. Engancháis las dos hebras de los puntos de abajo, ¿eh? las dos hebritas. Por si alguna no ha visto cómo es, es así. En esta ocasión cuesta más trabajo porque siempre el punto que estamos pegados a la anilla cuesta mucho trabajo sacarlo y con esta postura que tengo más entonces ahora miro que esté en la misma dirección la anilla me vengo para acá y engancho engancha más o menos la, así está el arco pues de aquí a aquí ya depende de los puntos que vosotros estéis realizando con el hilo que estéis con el grosor que estéis realizando entonces ya y juntando tira por tira las 30 tiras aquí juntamos otra y así sucesivamente hasta que juntemos las 30 anillas 30 tiras sucesivamente va cogiendo punto por punto y el arco que os he dicho. Y tened cuidado que tengáis las tiras de la misma dirección todas. Yo esto lo voy a desbaratar porque yo no lo voy a hacer en color crema. La parte esta vez es marrón. Y luego, ahora os diré, cuando juntemos y hagamos, esto ya es juntar las 30 tiras. Y nos vemos cuando estemos juntando las 30 tiras. Bueno, ya hemos confesionado, hemos tejido los, todas las 30 tiras, las hemos juntado. Y ahora os explico cómo se hace esto. Yo he ido juntándolo todo y he dejado el último esto este donde hemos empezado hemos terminado lo agarramos con un imperdible lo dejamos ahí que luego seguiremos tejiendo esto es, más, es lo más simple que es es coger los tres cabos yo me guío por mi del color entonces lo estoy haciendo todos iguales los tres y hacemos una trenza ya está, no hace falta que este lo metamos por dentro ni nada. Así, una trenza. Pillamos con dos pinzas de la ropa. Y del hilo que hemos tejido, del hilo nylon, sabéis que el hilo nylon, nylon haciendo esto con la uña, podemos separar y sacar yo he cortado un trozo pequeño para dar un ejemplo y de ahí podéis sacar tres hebras para nuestra costura ¿vale? del mismo que hemos tejido, del hilo que hemos utilizado entonces vamos a coser procuramos que estén rectos estos para cuando enganchemos el base que estén paralelos ¿vale? y por aquí de darle empezamos a coser tan simple como dar dos vueltas en cada y ahora vamos a hacer un sistema de bordea. de aquí nos vamos a este de aquí y cogemos el de atrás el de abajo y el de arriba y hacemos como dos vueltas nada más pasamos el hilo por detrás que no pasa nada y como dos, dos puntadas que le demos, dos o tres de aquí de aquí nos vamos aquí que tenemos que procurar hacer así y solamente con llegar hasta aquí es más que suficiente, ya no se deshace la trenza, esto es para que no se deshaga la trenza nada más para que no pase por aquí la hebra, por los claros hacemos un sistema de ciseando de aquí me vengo aquí quiero esto para que esté paralelo, que yo estoy segura que está paralelo, porque se tiende a encoger la anilla. De aquí me voy aquí, de aquí me voy aquí, siempre por detrás de la hebra, nunca cortar la hebra, si da igual, porque eso no se va a ver nunca. Espera, este se ha metido por donde no debe. quito la pinza y de aquí me vengo aquí aquí aquí De aquí me vengo aquí porque si de aquí, de aquí me voy aquí, atravieso el, el la hebra, entonces prefiero venirme aquí. Sin pinza de la ropa, claro está. <ríe> y por último, aquí mismo. Ella, para que no se me descosa. La, la, la costura pues yo le hago como ahora hago el remate dame la vuelta a la labor para ver como yo lo termino así para que no se me descosa mi trabajo cojo de cualquier hebra de aquí atrás meto por aquí y tiro este es como un nudo de final de costura y lo hago como dos veces y ya está, y cortamos y listo, cosido y ahora vamos a coser estas tiras entre sí entonces para tener cuidado que no esté así que esté así, en restico, ¿vale? entonces le volteáis, dale la vuelta que esté parejo y le dais como dos puntadas solamente por esta parte una puntaditas le dais la vuelta voy a parar porque para grabar cosiendo no tiene sentido y lo rematamos como he enseñado antes para que no se barate pero que tampoco es muy importante esto lo hacemos para que cuando pongamos la base no estén moviéndose para allá y para acá no tiene mayor importancia este este bolso en sí se tiene que ver claro para que se vea la tela que hay debajo y en este caso tenemos que poner una tela bien bonita o de raso, no sé en otros países cómo se llama Yo os enseñaré al final del vídeo qué es la tela Tiene que ser bonita Y ya está, así ¿Ves? ¿eh? Juntos Ahora juntamos este con este Procurando lo que os he dicho Que no esté torcido esto ¿eh? Que esté recto Le damos la vuelta Y así Hasta llegar al final Voy a dar una explicación para la que quiera hacer el bolso sin base. Entonces, cuando llegué a unir las 15 tiras, con, cada tira con 50 anillas o 55, hacéis la trenza y dobláis. Y cuando llegué a unir las 15 tiras, venís aquí y hacéis un, un punto deslizado y empecéis a hacer y unir las otras 15 anillas que os faltan, 15 tiras que os faltan por unir. ¿Vale? Y ya hacéis los medios puntos Hasta llegar hasta Esta es la parte de arriba Ya no te necesitáis, ya tenéis terminado el bolso ¿Vale? Dais vuelta vuelta Hasta el final que sea así de medios puntos Y ya habéis terminado el bolso Ya falta haceros las tiras de la asa Y la asa, nada más Las que quieren hacer sin base Es así Yo no lo hago porque, bueno, a mí se me cayó Una persona encima y por eso quizás se rompió La anilla, en esta ocasión voy a hacer con base Aquí tenía yo esto pillado para que no se me fuera de barata el hilo que hicimos uniendo las tiras, pues no se corta, se deja ahí, pillado con un imperdible, un marcador o algo para que no se vaya. Entonces ya cogemos este extremo y lo juntamos con el otro extremo, hacemos un punto deslizado, puntos deslizado subimos con una cadena y empezamos por aquí por la parte de atrás por esta parte y ya hace medio punto bueno aquí no puedo deciros en la vuelta esa que hemos hecho con vareta no hay una lógica eso es como sabéis tejer tenéis que coger vosotros la lógica veis Aquí yo en uno de estos también he hecho 4. 1, 2, 3 y 4. Y aquí pues voy a hacer otros 4. Los demás sí 2, 1, 2, 1. Pero aquí y en ese trozo me ha pedido 4. ¿Y por qué? No lo sé. Esa la lógica la tenéis que coger vosotras. Tenéis que ver que esta curva se quede resto. Y le tenéis que rellenar con media vareta O con una vareta entera Ya dependiendo vosotras como sabéis tejer, Ya sabéis qué es lo que tenéis que hacer ¿Ves? He hecho 1, 2, 3, 4 y 5, 6 No tiene lógica Si sí, yo Lo único que busco es Que se vaya quedando lo más, lo más parejo posible Que se quede parejo Que se quede liso Resto he llegado aquí al final punto deslizado he llegado al, al otro lado subo con una cadena que por este lado le doy la vuelta empiezo a tejer por aquí y ahora pues la misma operación donde vea una curva lo relleno con media vareta ¿vale? hasta que consigamos que se quede el resto por completo el filo este en la siguiente vuelta ya todos son medios puntos ya sabéis la primera tenéis que hacer puntos deslizados juntando una trenza con otro en la siguiente tenéis que hacer en casi todo eh, donde está la trenza las tres tiras aquí entre media una vareta media vareta y a donde se junta trenza con trenza dos paretas. algunos trozos como en este caso yo he tenido que poner cuatro para que sabe tejer si lo pone así en recto sabe que tiene una curva y que lo tiene que tiene una curva y que tiene que rellenar eso yo lo siento aquí no hay lógica ya en la siguiente puerta son medios puntos, nada más. Se ve claramente que ya se queda recto, ¿no? Pero, no sigáis haciendo... Vamos a hacer la base, porque le vamos a dar la vuelta, porque yo quiero tejer la base por dentro, para que no se quede bofo, no se quede tierna la base. Entonces, yo quiero darle la vuelta a la anilla esta para afuera, para para tejerlo por dentro, la base, entonces no la sigáis dando vueltas, esperad, hacemos la base, una vez que hagamos la base seguimos ya subiendo para arriba.